Una declaración de interés a la tarea que realiza el Cuerpo de Bomberos. Eh, entendemos desde el Consejo Deliberante de que hay que poner en valor todas estas buenas acciones y todo el trabajo que viene realizando nuestro Cuerpo de Bomberos, que no solamente lo hizo aquí en Jujuy, sino también trascendió las fronteras de nuestro país para ponerse a disposición en una emergencia mundial como fue lo que sucedió en el Amazonas y especialmente donde le tocó trabajar el cuerpo de bomberos jujeños en la Chiquitaña en el Amazonas de Bolivia con el compromiso por la vida que ellos tienen este, dejan todo para, para evitar daños mayores el trabajo que hicieron especialmente en esta última catástrofe que tuvo nuestra, nuestra provincia con lo que sucedió en La Esperanza y con el trabajo, compromiso y dedicación del cuerpo de bomberos que pudieron apagar el fuego y pudieron traer tranquilidad al resto de la población de La Esperanza fue uno de los motivos finales que hizo a que nosotros tenemos la iniciativa de, de, de declarar de interés municipal esta tarea. Muy agradecido al Consejo Deliberante de San Salvador porque es el segundo reconocimiento que recibimos por parte de ellos, la verdad con una emoción muy grande, muy contento, la verdad que ha sido un trabajo muy... Arduo, en el ingenio de la esperanza, donde intervinieron no tan solo el personal de bomberos de la policía de la provincia, sino también bomberos de Salta, los bomberos voluntarios de San Salvador, como incendios forestales, defensa civil y todas las áreas del gobierno de la provincia. La verdad es que también eh, participar con el país hermano en incendio en la Chiquitanía, en Santa Cruz de la Sierra, también quedó marcado en nuestra historia, historia de la provincia, por todo el trabajo que hicimos, toda la parte operativa, el personal de bomberos siempre está con constantemente adquiriendo nuevas técnicas de trabajo, trabajando en cuanto a las emergencias, las urgencias que a lo mejor se nos pueda presentar, pero bueno, siempre estamos presentes.